que han tenido el día de hoy. La tolerancia de comprender que la alegría de esta noche quieren ellos inmortalizarlo con fotos, con videos, y eso a veces nos genera un espacio más en la agenda, doctores. Mil disculpas. No antes, también agradecer infinitamente, que sin mayor reparo, sin mayor eh, condicionamiento, y desde el primer momento, ellos dijeron, sí, vamos a estar en ese evento, vamos a estar en la segunda conferencia anual de abogados penalistas. Yo lo fe de esa predisposición porque tuve la oportunidad de visitar personalmente los despachos de ambos profesores, ambos maestros, ambos conferencistas. Siendo las siete de la noche con tres minutos, Damos inicio al momento más importante, la segunda conferencia anual de abogados penalistas. Las conferencias magistrales de cierre de esta jornada, que marca, como dije al inicio, la continuación de un sueño que comenzó en enero del año 2020 y que va a continuar año tras año convocando a la comunidad jurídica de penalistas del país para debatir en un espacio legítimo controversias posiciones dogmáticas, teóricas, prácticas, críticas del derecho penal sustantivo y procesal. Invito como primer conferencista de esta noche al doctor José Urquizo. Y viva este auditorio, recibamos al maestro con un fuerte voto de aplauso. Adelante, doctor. En primer lugar, buenas noches eh, con todos ustedes. Eh, yo estoy este, realmente muy contento de participar, eh, veo con muchísima alegría que han estado aquí abogados que salen, que son emblemáticos, por decirlo de una manera, ¿no? porque tienen una marcada significación social eh, por esos casos que llevan y bueno, traen su experiencia y como dicen los alemanes, la experiencia es ciencia, eso por un lado. Y también considero absolutamente valioso que se cree pues, un espacio de discusión para los abogados. En realidad, el tema de los abogados, yo lo digo porque soy abogado, obviamente, el tema de los abogados eh, se presenta desde un punto de vista con muchas limitaciones. Cuando uno está escuchando las defensas de los, eh, de los abogados ¿no? que se dedican al ejercicio, de pronto en su secuencia discursiva aparece este planteamiento, dice el plenario tal, la sentencia vinculante tal, lo que dijo el recurso de nulidad tal. Y entonces yo me he puesto muchas veces a pensar si en realidad lo que estamos haciendo es entrar a un juego autopoliético donde estamos repitiendo de una manera continua los racionamientos que ha llevado adelante la judicatura. Claro, la judicatura tiene pues sus fines y objetivos yo recuerdo bastante que esos fines y objetivos estaban vinculados básicamente a crear pues, una coherencia interna para que un juez de Arequipa y un juez de Tumbes tuvieran, pues, conceptualmente hablando y desde el punto de vista del contenido, la misma perspectiva de solución ¿no? de estos conflictos de carácter penal. Ese es el origen. Pero de pronto, de pronto, eh, este poder, ¿no? que además se lo concedemos los abogados en la medida que repetimos eso como un argumento, eh, se está convirtiendo y con es más o menos el equivalente a una ley. ¿no? Y, y le dan una fuerza tal ¿no? que casi las resoluciones que uno lee eh, están vinculadas pues, a estas afirmaciones de los jueces. Y entonces, de una u otra manera, no solamente legitimamos, sino que al legitimarlo descuidamos el aspecto de revisarlo, revisar esos contenidos. Yo hace años estuve leyendo un plenario sobre los delitos contra el honor y recuerdo que hablaba del honor subjetivo y el honor objetivo. Y claro, Reinhard Frank ya en el año 1907 había desarmado esa posición. Y si uno lee la constitución del Estado, eso es inac inaceptable porque el fundamento material es el concepto de la dignidad de la persona humana, donde no hay ningún tipo de diferencia. Lo que tenía que hacerse en todo caso es, es establecer cuáles son los contenidos. Y los contenidos de la dignidad de la persona humana son multifacéticos en la medida que nosotros somos personas en participación. Y en cada acto de participación se nos tienen que reconocer estos aspectos, que además es un reconocimiento a la personalidad y al autodesarrollo. Entonces no se puede decir que hay un aspecto subjetivo y un aspecto objetivo, el aspecto objetivo lo define la sociedad, y el aspecto subjetivo es la creencia de la persona. ¿no? Porque aparecen, como les repito, ese tipo de contradicciones internas. Y entonces... Eh, si vamos a seguir en esa línea, no vamos a tener ninguna posibilidad de revisar exactamente eh, la escala valorativa la escala valorativa, eh, de nuestro derecho. No solamente del procesal, sino en general de, del derecho penal y también eh, del derecho penitenciario. ¿no? Porque eso también tiene que ser objeto de una revisión porque estamos frente a un, a un sistema. Y entonces eh, a partir de ahí uno tiene que eh, comenzar pues a mirar eh, a mirar las cosas eh, de una manera diferente ¿no? de una manera diferente. También se nos puede imputar a nosotros y además con justicia de que en los últimos tiempos somos una secuencia que básicamente eh, repite una serie de teorías que vienen del extranjero. Esto también tiene cierto rango de validez como una argumentación, una argumentación, ¿no? yo diría una argumentación punitiva, porque a uno le están diciendo, oye, ¿qué pasa si estás revisando esas categorías? Sí, eso tiene algo de cierto, pero no es eh, fruto de, de la casualidad. ¿no? Si nosotros leemos el Código Penal Alemán, o el Código Penal Español, o el Código Penal Argentino, vamos a encontrar similitudes, ¿no? similitudes. No significa, no significa necesariamente que existe una repetición, pero desde el punto de vista general del concepto, eso sí es posible hacerlo. Y el concepto pues, es el objeto de protección. ¿No? Y si efectivamente esa norma ¿no? representa el objeto de protección que una sociedad determinada ha valorado. Y algunas veces sí, protege, pero no en los mismos términos que aparecen en nuestro código penal. Con lo cual, ¿no? tomar así a ojo cerrado, ese tipo de argumentaciones para poder dar una explicación de carácter puramente dogmático, puede también incurrir en este tipo ¿no? de fisuras, fisuras internas, y que tampoco nos ayudan de una u otra manera a, eh, a percibir realmente los alcances de la norma. Y entonces uno puede decir, en general algunas veces se ha escuchado y dicen sí, pero el derecho penal general es muy abstracto. Pero si lo miramos bien, el derecho penal eh, en realidad es un medio de, de seguridad, de seguridad jurídica. Yo siempre lo digo en mis clases, eh, el derecho penal no ha sido concebido para que ingresen todas las personas. Ha sido concebido de forma tal para que el, el mínimo de personas ingresen. Y entonces, ¿dónde está el punto? El punto está en el proceso de imputación. Y todo proceso de imputación tiene que surgir, sí y solo sí, de los alcances de la norma, porque en la norma ya aparece la descripción, que no es una descripción cualquiera, es una descripción que está vinculada a una acción o a una omisión. Y como dice el artículo 28 del Código Penal cuando habla del autor, en realidad es un proceso de realización, ese es el núcleo. Y entonces el Ministerio Público está obligado pues, a señalar el núcleo, porque solamente a través de ese proceso ¿no? de imputación penal referido al núcleo, es decir, a la realización misma del hecho, ¿no? las personas, el Ministerio Público puede descartar, de, descargar su potencial punitivo y los abogados pueden desarmar ese, ese potencial punitivo. Y de una u otra manera, la tendencia tiene que ser, obviamente, porque es un imperativo, dicho sea de paso, ¿no? aplicar aplicaciones, eh, ap aplicar interpretaciones, perdón, eh, de carácter restrictivo. Hace poco eh, discutiendo con, bueno, discutir yo lo utilizo en un término de conversatorio, discutiendo con colegas de que son abogados básicamente, pero muy estudiosos, estaban preguntando si efectivamente se puede sostener conforme al código penal, la teoría de que existe el cómplice del cómplice. ¿Existe el cómplice del cómplice? Y entonces, para poder determinar el cómplice, tenemos que cerrar el concepto de autor. Y luego tenemos que ver si efectivamente existe una línea, no una línea imaginaria, sino una línea de carácter material que esté vinculado a qué? A los mismos fines que tuvo el autor. Y no a herirle, y ahí viene el problema en los últimos tiempos, a herirle, a partir del tipo legal, a herirle, tipo suposición, le agregamos la conducta. Es que llamó por teléfono y en consecuencia es parte de esa asociación criminal. En realidad, en realidad comienzan a desgajar una serie de hechos que son básicamente irrelevantes. Estuvo en un almuerzo y se reunió con otras personas. Si nosotros aislamos ese tipo de idea, ese tipo de idea, nos vamos a preguntar, ¿y qué de antijurídico tiene Almorzar? No son hechos positivos en el sentido de hechos antijurídicos. Y entonces, con esta historia que tenemos, que dice antes, durante y después, en realidad aparece algo que el Código Penal no ha diseñado, que es la realización. Entonces, yo puedo utilizar el antes, el durante y el después de una manera absolutamente arbitraria. Y eso básicamente se ve en la medida en que las imputaciones son para varias personas. Y dice que era el chofer. Y entonces presuponen que el chofer debe tener conocimiento. O en las personas jurídicas. Es que si el empleado fue el que llevó el paquete. Entonces parte de que el empleado tiene que tener conocimiento de una decisión donde no tiene ninguna posible vinculación que viene de la parte más alta de la jefatura de una empresa, y que probablemente esta decisión sea absolutamente cerrada y las personas sean instrumentalizadas. Pero, como aquí también lo he escuchado, y muy temprano, en una larga conferencia en San Marcos, del profesor Nelson Salazar, que acaba de llegar de Alemania, de la albert Luis Universität, donde se ha graduado Summa Cum Laude, que es la más alta nota en el doctorado alemán, estaba explicando pues, la importancia del lenguaje y las capacidades de adscripción. Entonces yo no sé si efectivamente en las imputaciones, es decir, las imputaciones, las imputaciones tienen que tener pues, un carácter fáctico, ¿no? ese es el sentido. Estamos hablando teóricamente de personas que tienen capacidad de percibir la naturaleza de su propia conducta respecto al ordenamiento jurídico. Y podemos ver en otro lado los, los errores de tipo, los errores de provisión, ese es otro tema. Pero cuando la persona realiza actos positivos, esos actos positivos en la medida que se decantan ¿no? en cuanto lesionan o ponen en peligro o causan un daño social, ¿no? y aparecen claramente en la ley, claramente en la ley, porque eso es lo que dice también la Constitución. Cuando habla del principio de legalidad habla de que las normas pues, tienen que ser interpretadas desde ese punto de vista. Y no hacer adhesiones de forma tal que ya no se habla de las conductas, sino se habla de los tipos legales. Y entonces se crea una masa inmensa, ¿no? una masa inmensa punitiva, donde las personas no tienen una real posibilidad de defenderse. Yo sí suscribo, porque estuve escuchando la idea de que el Ministerio Público, bueno, siempre lo he pensado así, por he tenido dos grandes profesores que han sido fiscales de la Nación. Yo sí suscribo, porque ellos también lo planteaban, que el Ministerio Público es el defensor de la legalidad. Ser defensor de la legalidad, pues, significa establecer una serie de distinciones antes de hacerle imputaciones a los ciudadanos, como si fuera un imperativo. Y no es así, porque lo que se está deteriorando, primero, es el prestigio del Ministerio Público, y segundo, es la desconfianza que van a crear, porque pasan cuatro, cinco, seis años, y las personas salen. Y luego la ciudadanía se pregunta, pero este señor, ¿dónde ¿no hicieron una imputación gigante que está? Esa es la contrapartida. Es preferible, es preferible, ¿no? de que de manera nítida, en la medida de sus posibilidades probatorias iniciales, porque ahora tiene muchísimas posibilidades desde el punto de vista probatorio, de llevar adelante una imputación y luego un soporte de esa imputación, ¿no? que sus elementos probatorios pues, puedan crear lo que nosotros entendemos como una convicción yo creo que eso sí sería saludable. Así como pienso que los abogados que están repitiendo las normas o los dichos o las afirmaciones de la judicatura de una manera no, no discutida, sino que la repiten ¿no? como si fueran verdades dadas, mesiánicas incluso, ¿no? ah, como que hay ¿Sí? sí, pues tienen contenido mesiánico y eso es un error. Porque por un lado creemos que estamos defendiendo aquí, bueno, han estado hablando del cliente estamos defendiendo al cliente me parece bien que lo defienden. pero la pregunta también es ¿esa es la forma de defender desde el punto de vista del derecho penal? ¿o como hoy estamos cayendo o incurriendo ¿no? en un tipo de prácticas ¿no? sobrecargadas además? ¿no? porque pareciera que tuviéramos un proceso penal barroco ¿sí? como esas antiguas iglesias que tenían una serie ¿no? de figuras y después más figuras dentro de las figuras, ¿no? de forma tal que las personas ¿no? al final se les pueden quitar una serie de posibilidades. Con lo cual sí, yo estoy de acuerdo que tendríamos que revisar ¿no? este código procesal, pero ¿de cara a qué? De cara a que todas las posibilidades ¿no? eh, probatorias que se presenten en un proceso penal deben tener acogida en la medida que afecten el núcleo de la imputación. Todas las posibilidades probatorias, porque muchas veces las personas no consiguen, por ejemplo, un certificado o no consiguen un recibo que estuvieron ese día en un hotel y posteriormente dicen, bueno, ya lo conseguí, lo voy a presentar y no le asignan ningún valor. ¿Por qué? Porque el proceso se ha impuesto desde el punto de vista del concepto de la preclusión. Pero en verdad, cuando nosotros analizamos temas penales, estamos analizando temas de vida, de vida de las personas, de los ciudadanos, de su libertad, de cómo eso va a afectar a su familia. Pero además, eso quiere decir que el derecho penal pues, tiene un sentido material. ¿Y qué significa un sentido material? Si yo tengo la posibilidad, en último momento, en último momento, ¿no? de demostrar que el día que se me imputa, el día de los hechos, yo realmente no estuve en la ciudad... Imaginemos que estuvo en la ciudad de Tacna y no en Lima, y el evento se realizó en Lima, por este principio de la preclusión, es decir, que le da un carácter formal, no un carácter material, no lo toman en consideración. Yo recuerdo muchos años atrás, porque yo iba a escuchar a este gran jurista, el doctor Luis Roy Freire, que no solamente era un gran profesor en San Marcos, yo recuerdo que sus aulas se repletaban totalmente, sino que también era, sobre todo, un abogado muy prestigioso, como los que han estado día en la mesa, como Humberto, ¿no? y me contó que defendió a una persona de origen japonés y me dijo, comencé a revisar el expediente, hoja por hoja, hoja por hoja, ya estaba en la, a nivel de la Corte Suprema, y en una de las hojas, porque... ¿no? estaban todos cosidas, se había herido un papel. Y este señor sostenía que no había estado en Lima en esos días, que sí, sí. había estado fuera de Lima. Y efectivamente lo sacó dice, con cuidado y encontró el recibito que le habían dado en el hotel, donde estaba el nombre, el día y lo que había pagado. Y con eso fue a la Corte Suprema. Y entonces de ahí él sacó pues, un axioma como buen abogado. ¿no? Hay que leer hoja por hoja el expediente. ¿no? Ahora nosotros tenemos que leer ¿no? folio por folio desde, desde varios puntos de vista. Entonces sí. ¿No? Y también pienso que la Corte Suprema tiene pues, que tener la, la suficiente capacidad para aceptar que no se trata de la utilización de la ley a fortiori. Fíjense, eh, y con esto voy a culminar, es un tema realmente de prestigio. Eh, el primero de mayo, ustedes recuerdan, eh, fue una lucha que se llevó adelante en Estados Unidos y luego se condenó a varios eh, trabajadores. El juez que los condenó no se guió por las pruebas, se guió por la prensa. Y era tan fuerte, porque estamos hablando ¿no? de un país básicamente industrializado, el primer país fue obviamente Inglaterra, ¿no? pero ya en Estados Unidos la potencia económica se había convertido y entonces este tipo de decisiones de los trabajadores de reclamar por sus derechos en realidad estaba planteado en términos de disidencias, ¿no? de disidencias de carácter político. Y hay varios informes que indican que este juez pues, lo resolvió leyendo los periódicos lo que dicen los periódicos, pues eso no es un juez. ¿no? Un juez es una persona que esencialmente tiene que guiarse por la ley, porque en sus manos está, no, no solamente el gobierno de la ley, en un sentido retórico, sino esencialmente está ¿no? la seguridad, porque si las leyes se dictaron por razones de seguridad, la Revolución de 1789 lo que hizo fue crear el principio de legalidad. Entre otras cosas, por razones políticas, ¿no? No se sé olviden ustedes que antes, en el antiguo régimen, el que mandaba era el príncipe o el rey, que decía básicamente pues, que ¿no? era representante del dios en la tierra y como tanto no podía ser objeto de ningún tipo de discusión. Y que en sus manos estaban las leyes de los hombres. Y además se habían formado castas de notarios, de jueces, de fiscales, castas, que además compraban ¿no? los cargos. Pero ese mundo desapareció. Nosotros estamos en un estado de derecho democrático. El concepto democrático no es un concepto que se deba percibir de forma reducida. Es participación, pero participación en un sentido amplio. Hein cuando estaba escribiendo sobre la culpabilidad, él le asigna, dice a las personas, primeramente la capacidad de conocer la ley, ¿no? en el sentido de que una persona puede tomar una decisión de conformidad a la ley o contradecirla en un ámbito de su propia libertad. Pero para darle poder a esa idea de la libertad, que es lo que dice colateralmente, que ese ciudadano tiene capacidad también de participar en la creación de la ley. Entonces los procesos de participación, ahora volviendo al tema de los jueces, ¿no? los procesos de participación en el sentido de la aplicación de la ley y la conceptualización democrática de esto, de lo que esto significa, quiere decir que no podemos pues, cerrar las puertas antes de tiempo, sino por el contrario, abrirlas y dosificarlas. Y así los jueces serán prestigiosos, poderosos, y nadie va a tener ninguna duda sobre ellos en la medida que resuelven, no conforme a lo que aparezcan, pues en los medios de comunicación social, ¿no? sino básicamente en lo que diga la ley. Puede hacer que no sean felices. Eso también tenemos que aceptarlo. ¿no? Porque si alguien decide absolver, ¿no? y fíjense ustedes, y, y los medios de prensa están en contra, ¿no? porque los medios de prensa, a diferencia de todos nosotros, Utilizan el criterio de culpabilidad a priori. ¿Por qué lo hiciste? ¿La mataste? ¿Por qué la mataste? Dime por qué la mataste. Y sale en televisión. Ese tipo de preguntas sugestivas ¿no? o afirmativas ¿no? que salen en la televisión hace que el, el, el común de las personas crea que eso son realidades. Nosotros también tenemos aquí obligaciones. ¿no? Como diría Nelson Sarazal, deberes positivos de elevar la calidad de la ley y ponerla en su verdadera dimensión. Y entonces tenemos que negar que la culpabilidad es a priori. Y que la presunción de inocencia no es un dato simplemente que se puede colocar en el aspecto procesal. ¿No? Es un dato de carácter material. Enrique Basigalupo, a quien he tenido la oportunidad de conocer, primero en España, en su casa, y luego cuando vino aquí, y aquí también se le hizo un homenaje, Enrique de García lupo decía que él, siendo magistrado de la Corte Suprema Española, decía que generalmente llega un momento en que los jueces, cuando están frente a una persona sentada, ya no lo ven como ciudadano, sino lo ven como criminal. Y eso es un error. Ya lo ven como culpable. Cuando la culpabilidad, la culpabilidad es el último... Hay que caminar bastante para poder establecer un proceso de atribución pero ni siquiera es atribución solamente fáctica, sino es una atribución normativa. Y que parte de un concepto básico, la capacidad de imputación al sujeto. Luego, incluso en este instante tenemos que revisar si tenía las posibilidades reales de percibir ¿no? la antijuricidad de sus actos. ¿No? Y una serie más de valoraciones que llevaron a cambiar la vieja posición, tanto de Belling, de Frank von Lis. ¿no? al normativismo ¿no? de Goldschmidt, de Freudenthal y de Frank, de Reinhard Frank, que es el que nosotros en la actualidad utilizamos, ¿eh? utilizamos un criterio normativista. Y, y, y a partir de ese criterio normativista nosotros establecemos si, sí, pues te atribuimos un hecho antijurídico y te podemos reprochar porque no has tenido las posibilidades de superarlo. Bueno, eso es así. Pero no, estoy seguro que nadie de nosotros ha leído y creo que no lo vamos a leer jamás ¿no? un análisis en una sentencia sobre la culpabilidad desde el punto de vista de si el sujeto al momento de los hechos era realmente libre en su capacidad de decisión ¿no? no conforme a valores de carácter formal sino sobre todo a las situaciones reales porque lo que fue hace muchos años atrás incluso desde el punto de vista de cómo se entendían las valoraciones ¿No? Fíjense ustedes antes como nosotros cuando hablábamos del dolo, ¡truf! lo colocábamos en la culpabilidad. ¿No? ¿Qué saben? la culpabilidad? Hasta que metodológicamente Hans Welse cuando planteó el finalismo, ¿no? Lo colocó dónde? En la tipicidad. Y la culpabilidad se volvió normativa y se volvió reproche. ¿No? Pero estas consideraciones. Y entonces eso quiere decir que continuamente estamos mutando. Y eso no es malo. Porque si la sociedad cambia, el lenguaje cambia, los momentos económicos cambian, los valores de una sociedad cambian, también el derecho debe cambiar. Así como en el Código del año 24 ¿no? existía el adulterio, porque valorativamente consideraban que era importante el adulterio y que tenía trascendencia penal, pero además estaba dirigido ¿no? a sancionar básicamente a las mujeres por ese concepto viejo de la sanguinis. ¿No? Cuando pasamos este nuevo código, eso ya no existe, porque no tiene ningún sentido desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, bajo esas consideraciones, yo creo que todos estamos obligados, en un sentido positivo, pues a asumir el reto, diría yo, asumir los costos y comenzar a revisar pues, las categorías que utilizamos, que dan la sensación de que crean seguridad. Pero tras los resultados, tendríamos que ver si esa sensación en verdad es una fantasía o tenemos que involucrarnos en una nueva realidad. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por brillantes. Pues un fuerte aplauso, doctor, al doctor José, que con. Está con nosotros en esta charla magistral. Dejo a Paolo. La segunda conferencia anual de abogados penalistas otorga a José Urquizo Laichea en reconocimiento a su trayectoria académica y profesional. San Isidro, otoño del 2023. Un fuerte aplauso para el doctor. Ahora sí, quiero presentar a un destacado abogado especialista, lo hemos escuchado, lo hemos leído quizás en diferentes actividades, al doctor Humberto Banto, fuertes aplausos, por favor. Distinguidos colegas, muy buenas noches. Primero quiero darle las gracias a los organizadores de esta conferencia anual. Es para mí un orgullo estar aquí con ustedes. Y de partir un poco, aunque tengo que compadecerlos porque me van a escuchar a mí después de escuchar a Pepe Urquizo. Eh, vamos, un poco lo que yo quería conversar en esta noche con ustedes era acerca de los desafíos que el defensor penal tiene hoy. Y cuál es la tarea que nos corresponde y cómo debemos afrontarla desde mi punto de vista. Creo que tenemos dos tipos de desafíos. Hay desafíos internos y hay desafíos externos. El, en el orden a los desafíos internos, el primer gran tema es el de nuestra preparación intelectual. Es nuestro deber mirar nuestra formación para el ejercicio de la defensa con la responsabilidad con que se forma un guerrero de élite. la necesidad de conocer las armas con las que trabajamos, los instrumentos con los que desarrollamos nuestra labor cotidiana, entendiendo, así como el, como el guerrero de élite entiende que en sus manos está la vida de una persona, en nuestras manos está la vida, la libertad o la propiedad de una persona por tomar esta vieja fórmula de la enmienda constitucional norteamericana. Si nosotros latamos esa enorme responsabilidad, que asumimos cuando una persona cruza la puerta de nuestro despacho y nos dice que quiere o necesita nuestra defensa. Nosotros tenemos que estar convencidos de que estamos preparados para asumir esa tarea. Y la pregunta que tenemos que hacernos es realmente estamos preparados para cometer esta tarea. ¿Conocemos el derecho? No solo esta área, esta parcela del derecho penal donde todos olvidamos que el derecho penal es la última línea de defensa de todas, de todos los bienes jurídicos que están en el sistema. Si no nos damos cuenta de eso, y no entendemos que el abogado defensor, que el defensor penal tiene que conocer en profundidad y a plenitud la teoría del derecho, es decir, saber comprender la teoría de las normas, la teoría de los cuerpos jurídicos, la teoría del sistema jurídico, y tiene que saber comprender cada una de las áreas que involucra su trabajo. ¿Cómo puede un abogado defensor penal ejercer la defensa de un caso en el que tenemos problemas alrededor de una contratación administrativa si no conoce, ni por el forro la contratación administrativa? ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos acometer estas tareas sin el esfuerzo cotidiano y permanente de nuestra preparación intelectual? ¿Cómo es que no debemos renunciar además a prepararnos en otras áreas, como la literatura, la historia, la filosofía, que nutren nuestra mente y preparan y adiestran nuestro cerebro para los debates que vienen, porque hay un enorme contenido valorativo, y filosófico en el trabajo que cotidianamente hacemos pero que lo hacemos rutinariamente olvidándonos de la enorme del enorme valor y la enorme complejidad del material con el que trabajamos trabajamos digo yo y me incluyo con enorme descuido con material radiactivo oigan es la vida o la libertad de una persona, o su propiedad. El nivel de preparación que tenemos que tener es muy, muy alto. Implica sacrificios como lo que están haciendo hoy día, que podrían estar en cualquier otro lugar excepto escuchando las necesidades y sandeces de este viejo. ¿Pero qué es? Pero son estos sacrificios. Son estos esfuerzos, la dedicación de una o dos horas al día a revisar en detalle cosas que creemos ya sabidas y que debemos recordar la advertencia de un amuno de que muchas veces las cosas de puro sabidas se nos olvidan. El segundo punto es la preparación espiritual. Un abogado, un defensor penal, tiene que ser un hombre que, que, que sea capaz de manejar conceptos como la comprensión la compasión y el valor porque cuando les toque defender casos complicados, mediáticos, donde la, se desaten tormentas en la, en, en la opinión pública lo único que puede defender a ese ser humano de la comisión de un error judicial es usted solo usted va a poder hacerlo. O usted. Y no se tiene más que a usted. No hay más. Y el mundo entero está en contra. Porque la corte está dividida en buenos y malos. Y nosotros estamos parados al lado de los malos, es lo que cree y lo que vende. La imagen del que está ahí, el fiscal, representa a la sociedad, al pueblo, dice el sistema norteamericano. Nosotros representamos al acusado que nuestros sistemas sociales de plano no es culpable porque nadie está ahí gratis, pues. Porque vamos a ser claros, la presunción de inocencia es un derecho fundamental del que podemos dar grandes explicaciones y explicar que en su contenido se encuentra cuatro posiciones de derecho fundamental que son conocidas como principio fundante del proceso penal, como directriz de tratamiento al imputado, que tiene dos vertientes, una, una procesal y una extraprocesal, que hay una regla de prueba, que hay, una regla de, que hay una regla de juicio. Es decir, que solo puede ser derrotada con prueba y que esta prueba tiene que alcanzar un nivel de suficiencia que vaya más allá de toda duda razonable. Eso lo podemos recitar como se recitan las pandectas, pero la verdad es que no es cierto. La realidad es que socialmente hablando, la culpabilidad se presume. Y esa es la tarea nuestra de tener que corregir una balanza que ya viene falseada. Y para eso se requiere coraje, para eso se requiere valor, que tiene que acompañar a la preparación intelectual. Sin eso, no se puede hacer el trabajo para el que nos están convocando. Un tercer elemento que para mí es importante es el sentido trascendental de dejar de culpar a jueces y fiscales de las cosas que están pasando en los tribunales. Cuando se desata, se desatan campañas de ley y orden como la que estamos viviendo de nuevo hoy, porque yo digo que ya estamos de regreso a 2018, 2019 o al año 2000, cuando otra vez aquellos indeseables política o socialmente hablando, tenían que ir presos sea como sea. Cuando esas cosas ocurren, nosotros tenemos que dejar de culpar a, las, a los órganos de justicia y los abogados entender una cosa muy importante que aprendí en Colombia en un viaje de estudios Me presentaron a un, profe, a un magistrado del tribu, de la Corte Constitucional Colombiana, todos admiramos la Corte Constitucional Colombiana, o la admirábamos, ya no está tan bien a hoy día. Sus sentencias eran espectaculares, eran libros, eran tratados en realidad, eran desarrollos totalmente acabados del tema que estaban tratando. Nosotros los peruanos somos muy salameros, entonces le dije que era un honor, que era una maravilla, que estábamos, este, lo admirábamos, profund, admirábamos profundamente el trabajo de la Corte Constitucional Colombiana. Ustedes saben cómo somos nosotros. Y de repente el colombiano me dijo que, eh, así con ese, eh, con, con ese dejo que fíjese doctor Abanto, que está usted sal, saludando y felicitando a la persona equivocada. Entonces le digo, no, usted no es magistrado de la Corte, sí, fíjese, sí soy. Pero y entonces, ¿cómo es que no? Es que, que, que tiene que felicitar a sus colegas, que son los que nos traen los temas. Y con esos temas trabajamos y así es que avanza la jurisprudencia. Mi hijo, dice cosas, el trabajo de sus colegas. Y ese es el tema de eso se trata y ahí yo me di cuenta que efectivamente era un idiota porque el inicio del cambio jurisprudencial no está en la iluminación de los magistrados sean fiscales o jueces sino en la capacidad de exploración que el abogado tiene para proponer nuevos temas y para hacer que la jurisprudencia vaya un paso más adelante esa es una vertiente que nosotros olvidamos constantemente, pero que si miramos en profundidad en estos últimos cinco años, en el tema de la prisión preventiva ha sido enorme el esfuerzo colectivo en esta obra colectiva de los abogados defensores para construir y llegar el 2001, el, 2000, el, el, el, el 2019 al acuerdo plenario 1 y el 2022 al, a la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Yoshiyama Tanaka. Lo hicimos todo. La corte hizo el corolario, pero el trabajo fue de todos y los felicito. Pero tenemos que darnos cuenta de que esa, esa potestad de cambio habita en cada uno de nosotros. Y que solamente se puede hacer con la combinación de lo que les decía, preparación intelectual y preparación espiritual. Agrego algunas pocas cosas para no terminar de aburrirlos. Pepe se ha quejado y con razón de que estamos repitiendo de memoria la jurisprudencia y no la estamos reflexionando. Eso es importante. Pero también deben tener presente, dejo este dato para ustedes, que la dogmática jurídica moderna, la dogmática jurídica contemporánea, se hace a partir de las declaraciones de los altos tribunales. A partir de ahí es el estado del arte, el estado de la cuestión en el momento. De ahí veremos qué cosas nuevas podemos extraer o incorporar o plantear para el debate jurídico. Eso es crucial, pero entonces ¿qué significa? Que hoy, que todo el mundo puede entrar a internet, las bases de jurisprudenciales de los más altos tribunales del mundo están a disposición de todos y cada uno de nosotros. No hay magia. Aprendan otro idioma, particularmente el inglés que es el latín de este tiempo. Vayan y vean las sentencias de la Corte Penal Internacional. Lean las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lean las magníficas sentencias de la, de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Que hoy, en estos días, no hoy, pero hace, hace una semana... Se cumplieron 60 días de una sentencia que es extraordinaria y que deberíamos ser, ser motivo de un brindis hoy día en esta noche. La sentencia Gideon versus Wainwright. El, la gran sentencia que estableció el derecho de todo hombre en una corte norteamericana a contar con la asistencia de un letrado. Hasta Gideon versus Wainwright. Uno podía defenderse a sí mismo y enfrentar un ciudadano común, Lego en derecho podía enfrentar a un fiscal que era obviamente un hombre muchísimo más preparado que él y ser derrotado y vencido por un tecnicismo. Desde Gideon versus Wainwright hasta acá, eso ya no ocurre. Eso es muy importante para nosotros, porque Gideon versus Wainwright se ha trasladado al resto del mundo. Y yo les sugiero que miren mucho y con mucha atención la jurisprudencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque de ahí van a ver cómo salen la prueba prohibida, las Miranda warnings, las, las, las advertencias Miranda de Miranda versus Arizona, esas que ven en las películas, tiene este derecho a guardar silencio, si no tiene derecho un abogado, si no puede pagarlo, lo, tiene el derecho a que el Estado le dé uno, etcétera, etcétera. Gideon versus Wainwright del que les estoy hablando. Van a poder percatarse una cosa muy interesante. Y es que los, la Suprema Corte de los Estados Unidos lo inventa. Los alemanes hacen una dogmática farragosa de eso. Los, al, los españoles lo traducen mal. Nosotros lo leemos peor y lo, y lo aplicamos mucho más mal. Entonces, eso lo podemos cortar. Podemos cortar el camino del aprendizaje del derecho. Y podemos modernizar nuestra visión. Necesitamos que los abogados cumplamos nuestra tarea, que dejemos de soplarle la pluma a jueces y fiscales, que asumamos nuestra responsabilidad como oficiales de la corte. Una de las cosas más bonitas que vi en una corte en, en Miami fue cuando la juez dijo señores, iba a ser el la selección de jurado, y dijo señores, bienvenidos a mi corte, le dijo a las personas que iban a ser seleccionadas como jurados que la presido yo y está integrada por el señor fiscal y el abogado defensor. Es decir, el abogado defensor, en una corte democrática, es miembro de la corte. Y se le trata con el mismo respeto con el que se trata al fiscal. ¿Por qué? Porque, como bien dice el brillante maestro Adolfo, Alvar Adolfo Rivas, gran maestro argentino que es autor del, del libro de, sobre amparo, para mí más suculento y talentoso que se ha escrito, Adolfo Armando Rivas, dice, jueces, fiscales y abogados son iguales en dignidad, aunque su función sea distinta, porque los tres cumplen una función constitucional. Cerrando todo esto, lo que quiero decirles es que así como los viejos samuráis el abogado tiene que entrenar y entrenar y entrenar y prepararse incansablemente para cada una de las audiencias que tiene que sostener, llevando posiciones novedosas, inteligentes, sensatas y pegadas a la defensa de un valor. Nosotros, quiero cerrar con esto, tenemos que honrar esta magnífica sentencia de Enrico Ferri en una de sus extraordinarias defensas penales. El abogado defensor no es el truán que juega a engañar al magistrado. Es el hombre probo que está tratando de evitar un error judicial. Muchas gracias. Doctor, simplemente excelente. Muchas gracias por tremenda disertación. Quiero invitar al doctor Paolo Aldea para que le entregue el distintivo correspondiente. doctor Humberto Abanto Verástegui. Por dos razones, para mí es un gusto estar con usted acá y acompañarlo en este reconocimiento. Primero, por su predisposición de estar hoy día con todos los abogados, las abogadas, los estudiantes, los magistrados, en esta segunda conferencia anual de abogados penalistas. Pero además, porque quiero confesar, eh, ser indiscreto, y, y comentarles y contarles que es uno de los abogados que más... Respeto en la forma como litiga, la forma como litiga el doctor Abanto, creo que marca una escuela dentro del país. La segunda conferencia anual de abogados penalistas otorga a Humberto Avanto Verástegui el reconocimiento a su trayectoria académica y profesional, San Isidro, otoño del 2023. Y pese a la llamada de atención que me hace, doctor, aquí estoy. Muchas gracias, doctor Abanto. Y bueno, me tomo la oportunidad, quiero invitar a la mesa al doctor Paolo, al, al doctor Paolo y a Washington, por favor. Ellos son, en este caso, los, el presidente ejecutivo.